Hola a todos, bienvenidos a todos Versus Variado. Mi nombre es Miriam y les traigo un delicioso postre helado de mantecol. Espero que les guste y lo puedan disfrutar. Muy fácil de preparar, con tan solo tres ingredientes. Crema para batir, 200 mililitros. Leche condensada, 150 mililitros. Vamos mezclando. También les sugiero el helado de Oreo, que queda súper delicioso. Agregamos 150 gramos de mantecol. Mezclamos. Refrigeramos hasta que la crema se congele. Un helado súper delicioso y fácil. No te olvides de suscribirte al canal y darle like al video. Gracias.